Sábado, eh, domingo a la tarde acá en el microestadio de Hurlingham. estamos por arrancar un partido de handball volvemos a estar con el estadio en esta ocasión lo recibe comunicaciones eh, estamos acá con los chicos que se están preparando los árbitros todavía no llegaron esto tiene a las 6 de la tarde tiene que arrancar estamos en vivo, nosotros somos así muy buenas tardes, eh, mirando para allá Reciben a comunicaciones, segunda fecha. La primera no se pudo jugar por el calor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Laura de Urlingan por acompañarnos siempre primero. Eh, bueno, estamos arrancando el año eh, con, con grandes expectativas. Hicimos una muy buena pretemporada. Estamos listos para, para encarar el año y, y siempre con la mejor, apuntando alto. Bien, el primer partido que no se jugó por el calor, ¿cuándo se tendría que jugar? Se reprograma para el 29 de abril, eh, para el domingo 29 de abril. Y volvemos a jugar la semana que viene, el miércoles, que tenemos otro reprogramado ah, del bien. fin de semana largo Ah, bien, y ese miércoles de visitante también Ese miércoles de visitante también está bien, está sí. bien. Así que ahora juegan de local, dos de visitante Exactamente, local y dos de visitante Está bien, ¿Cómo, ¿cómo se prepararon durante el año, la pretemporada, un poco, para encarar este partido? Y arrancamos a entrenar la última semana de enero bien eh, Estamos con el gallego, con el profe, laburando ya hace casi dos meses Así que la verdad que estamos, estamos bien, vamos, vamos a encarar el año confiados eh, sumando muchos chicos de Burlingame, de las inferiores, para, para encargar el año y, y siempre con la mejor. La última que te hago es: esto arrancó de temprano, tienen infantiles, tienen chicas, contá un poquitito. Sí, tenemos inferiores masculino y femenino. A partir de los seis años ya pueden venir a hacer humble al estadio. Así que los que se quieren acercar pueden pasar por la administración eh, y pedir la vacante para, para poder comenzar con la actividad. Está bien, está bien. ¿Y cómo fue un poquitito los resultados hoy si estuviste, no? Hoy las chicas eh, ascendieron, así que fue su primer partido en el ascenso de, bien, de la categoría. Eh, ganamos dos categorías y perdimos tres. Así que a seguir trabajando contra un equipo que ya tiene experiencia en la categoría. Así que bastante bien las chicas para, para el comienzo. Muchas gracias y todo lo mejor y suerte para el okay, partido. Muchas gracias por estar. Dale. Así que así que bueno, van a arrancar 6 y 20 el partido. Sí, Estamos acá con las firmas de los chicos. Hay que esperar un cachito. Primero vamos, vamos acá a hablar con la gente, a ver. ¿Falta un árbitro más? ¿Su nombre, maestro? Estamos en vivo. Ah, bueno. ¿Qué tal? Walter Giangrosi. Chirola para la gente. ¿A qué se dedica Soy, especialmente? Asistente de, de director técnico de Martín. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo es esto de, de arrancar un nuevo torneo? ¿Qué expectativas tenés? No, un año totalmente distinto para nosotros. Después de lo que fue el año pasado, que claro. logramos un campeonato y estuvimos ahí al borde del ascenso, ahora una renovación de plantel, chicos que se fueron, otros que dejaron de jugar, y bueno, y chicos de inferiores que se están sumando, que eso es lo más, el desafío más grande es eso, no que los chicos inferiores se puedan sumar al equipo de primera y que, que puedan desarrollarse, aprender, así que, nada, una expectativa es eh, de crecimiento y vamos a ver hasta dónde llegamos. en una pretemporada de mucho calor que no se podía ni entrenar, ¿no? Una temporada de mucho calor, pero una... Para nosotros es una temporada mejor que la del año pasado. Bien. O sea, por las condiciones mismo de, de la municipalidad acá y de poder contar con las, con, con las instalaciones y de, y de los chicos que no aflojaron. Estamos entrando desde marzo. Eh, perdón, desde mediados de febrero que arrancamos con la pretemporada. Sí. Eh, y con muy buena preparación. Así que el calor es una cosa que no se puede evitar. Es algo sí, que no es estamos bueno. acostumbrados, que estamos hablando acá con el árbitro recién lo que, lo que está pasando con el calor y bueno... Eh, inusual para todos. Va a arrancar 6 y 20 porque falta un árbitro. Sí, los postergaron 6 y 20, falta un árbitro y aparte porque eh, por el calor también, eh, para que puedan entrar en calor tranquilo los chicos, sin, sin apurarse. Así que 6 y 20 está empezando el partido. Bueno. Muchísimas gracias y todo lo mejor. Buena transmisión, gracias. Dale. Que ande todo muy bien. Vamos a agarrar un cachito Permiso, porque yo tengo que ir a la cámara, gente amiga. ¿Cómo? ¿Te puedo molestar dos segundos? Sí, sí, sí. Estamos, mira, allá arriba estamos. Oh, man, a la hora de unia, <risa> gente amiga, gente amiga. Eh, bueno, felicitaciones, este es el, el arranque, porque no se pudo arrancar el fin de pasado por el calor. Se arranca de local con comunicaciones, ¿cómo, cómo están? Bien, bien, la verdad el calor sigue igual, sí, <risa> es claro, tremendo. Terrible, eh, terrible. Bien, estamos preparados este año. Eh, es un año importante porque también subimos a muchos chicos de, de inferiores, acá muchos vecinos de Burlingame y, y ilusionados. Eh, es, sabemos que es un año difícil porque hasta que los chicos eh, se aplomen en la categoría, eh, eh, ganen un poco de experiencia, para algunos van a ser transitarle el primer partido en la división de adultos, eh, va a ser difícil, pero pero estamos confiados. Está bien, está bien. Ahí yo justo estaba hablando con, con un melli, con uno de los Messi, y también estaban contentos por, por arrancar, más allá de que se suspendió la que tenían que jugar de visitante, está bueno arrancar de local, ¿no? Sí, sí, volver a estar con el público. Nosotros acá nos hacemos fuerte el primer partido, que nos vea. Hay una cierta también ansiedad para... Pero bueno, por el tema del calor no pudimos empezar. Claro. Que Bueno, algo que, que, que con buen tino la federación suspendió la fecha pasada, y, y nos conviene Es bueno, ojalá empezar ganando Es un partido muy difícil, Comunicaciones tiene un gran equipo Pero vamos a tratar de empezar bien Ahí va, ¿qué, qué se espera del equipo rival? Y mira, los, el año pasado tuvimos dos partidos Fueron los dos partidos parejos Sabemos que es un equipo que corre Que, que es muy vigoroso eh, que, que con muchas ganas Y va a ser un partido difícil, un partido cerrado Esperamos bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor y suerte. Gracias, y les, les agradezco a ustedes por acompañarnos siempre, desde de la primera hora que están ayudando a la gente acá de Jambolet. Muchas gracias. Grande, todo sí, ahora esperá que estamos completando acá. Sí, obvio, obvio, yo ya sé. No, gracias a vos. A ver, ¿a quién puedo agarrar para...? Venga, maestro, ya que estamos... Bueno, estamos con gente de comunicaciones allá arriba. Eh, bienvenidos a Hurlingham y ¿con qué partido se, se esperan? Bueno, muchas gracias primero por la bienvenida. Nos esperamos, un partido peleado seguramente. Es un, es un muy buen equipo Hurlingham. Eh, nos conocemos bastante, son equipos que se conocen. Si bien Yo este año estoy, empecé a colaborar con la, la asistente del técnico de, de la primera de Comu. Eh, es un equipo que lo no conozco Y es un equipo muy duro Que se hace muy fuerte en defensa y en el contraataque eh. Así que nada, lo estuvimos, lo estuvimos viendo Lo estuvimos analizando Así que esperemos claro. que, que el plan de juego vaya, vaya bien ¿Cómo fue entrenar con estos calores Que no se terminan más, no? Sí, no, la verdad que duro Hasta hubo, incluso algún día que tuvimos que suspender Claro eh, Porque la verdad que el calor Encima dentro de la cancha se pone sí. La temperatura un, po un par de grados más Que lo que estaba afuera y... Y nada, preferimos priorizar la salud antes que, que el entrenamiento en, en ciertos días, que el calor fue insoportable. Eh, y si no, bueno, por ahí alargando un poco las pausas, que con mucha más hidratación que lo normal, como claro. para que nadie ¿no? se, se llegue a sentir no, mal no, o, claro. o, o le pueda bajar la presión o algo de eso, que con este calor le puede ser tranquilamente que pase. La última, ¿cuáles son las expectativas para ustedes en este inicio de torneo? Bueno, en este inicio de torneo nosotros tenemos que ir partido a partido, intentar eh, plasmar lo mejor posible lo que estamos intentando en los entrenamientos y, y plasmar en el partido después que nos toca lo que lo que vamos a intentar proponer. Y, y nada, entrenar duro en la semana, ir partido a partido y para ver si a fin de año podemos lograr el objetivo de entrar a, al Super 8 de fin de año. Bueno, muchas gracias y si nos podés decir los nombres de los chicos. Dale, ahí te, acompaño te, dale, te lo decimos. dale, dale, cómo no. El número no importa, sino el nombre y apellido Y el número acá no están, así que yo no te lo voy a decir <risa> Está bien. Tenemos a Patricio cotich y Julián De Vida Que son los arqueros Panelo Esteban, Vulcano Martín Angeleri Luciano, Parache Felipe Wisniewski Ramiro Codina Manuel, Camacho Román Longueira Gabriel, Bordoni Franco San Filipo Juan Francisco Elena Nicolás Labor de Santiago, el entrenador es Silitano Gustavo y yo, Tabrián Esteban Que soy el asistente bueno, muchas gracias. Por favor, de nada. Muchas gracias. A ver si... No, para que digan los nombres de los jugadores. Chiro, decíle los nombres ¿Te puedo molestar dos segundos? Dale, como no. Sí, por favor. Ahora, cuando el muchacho termine, no pasa nada. Bueno, a ver, los chicos de Hurlingham. De Bien. Bueno, Joel Longo, eh, arquero. Martín Silva. Lautaro Ale. Martín Torres. Tobías Heredia. Agustín Cinzo. Damián Benítez. Hernán Benítez. Santiago de Gref. Sebastián Ferrari. Patricio Fernández. Ignacio Vieites. Marcelo Ibarra. Eh, ah, nombre complicado. Eh, sí, las, Ignacio Lazarrón. Agustín Cabrera y Lorenzo Cole, Colepi. Muy bien. Eso es todo. todo. Y el de T, Martín Bijović. Obvio, obvio. ¿Y usted? Igual te llaman. Bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora en un ratito va a comenzar el partido. Están ahí hablando los capitanes. Así que un ratito y ya arranca 6 y 20 más o menos de la tarde. Sígase, usted ahí arriba. ¿Vas a sacar una foto? ¿Así? Ahí está. El juez está caminando hacia el centro de la cancha. Las últimas sonrisas. Como digo yo, las últimas sonrisas antes de empezar a jugar por los porotos. Y empezó a decir, no, usted se va a A ver. Ahí está. Ahora sí. Señoras, sí a las seis y media de la tarde siendo las seis y media de la tarde... ...para nosotros es una gran satisfacción... ...invitarlos... ...ahí te lo pasa, ahí te pasó el link... ...el link quiere, quiere el link... ...yo le dije que le pasaba el link... ...para nosotros es una gran satisfacción... ...volver a transmitir... ...a nuestros amigos del estadio... ...del handball... ...de Urlingham... ...en esta ocasión... ...van a enfrentar al equipo... Del barrio al equipo del Club Comunicaciones. Aquí ustedes conocen si van por la avenida San Martín después de traspasar de, de, de, tras la general paso y derecho, derecho, derecho. derecho. Plumbate. A la izquierda ustedes ven ahí al Comu, que tiene dos entradas. Es un gran club. Allá están todos juntos, hablando, jurándose, están esperando que todos lleguen. Ahí lo tienen, los que. Ahí queremos. te lo pasé. Ahí lo <risa> Ay señores, lo están viendo. ¿Y por dónde? Así que te gusta ver handball A ver. Ante su público. Empieza la expectativa, empieza este cariño. Enfocamos sobre la cancha, pues al medio la pelota en poder de la visita. Va a arrancar eh, el visitante con, mantención de con la mantención de pelota. Que mantiene la pelota de la paga. La, ¿Cómo se llama? Que mantiene, la. mantención de pelota que me. ¿Qué sería? La mantiene la pelota arranca se arranca, arranca, arranca comunicaciones. No, no me diste los alimentos. Arranca, arranca comunicaciones. Hay que recordar que son eh, 30 minutos, ¿no? Ah, no, eh, no es reloj parado. Sigue, continuo. continuo, reloj continuo. Dos minutos de 30. Señores. Y que gane Burlingame. Señores, empieza el partido. Para nosotros es un agrado, es un gusto. ¡Oh, arrancó así que te gusta ver el handball que estás enloquecido y diciendo ¿cuándo juega el estadio? decime, ¿dónde lo, ¿por dónde lo vas a ver? si no es por la hora de hurling en las comunicaciones con la pelota que va atacando, se va arrimando se van enganchando y viendo, es un, es un juego que voy a decir, es un juego simple pero es un juego que está basado en estar en el lugar exacto y en el momento indicado y van a intentar a ver quién es el que hace el remate. Así lo vamos conociendo. Se arrepienta el 5. Intenta y ataja. Y la pelota y sale Urlingan. es el primer ataque. Y que sea gol. Y que sea gol. Y se anima. Tío, y hoy también ataja. Hicieron falta. Sigue con la pelota Urlingan. Falta y sigue con la pelota Urlingan. Y con el 24 al 22. Clavadito, el 22. Ya lo vimos jugando el año pasado el 40 también. Hacen circular la pelota. Están en territorio de comunicaciones. Estamos viendo y conociendo a ver quién va a atacar. El 28 gira para tratar de ahora El 22, tiene sí, una gana. La agarra, la agarra. Le falta, le falta el 22. La última vez que lo vimos jugar es un gran jugador temperamental. Le gusta, tiene hambre, quiere ganar. Y ahí estamos y la tiene el 22 de vuelta señores buenas tardes desde acá del estadio municipal el 24, ahí entró uh, muy buena, la tajada, se va afuera la Pero pelota para sigue Burlingham. en poder de Hurlingham, que la va a levantar el número 42, ya sale el 22 de vuelta, yo lo quiero ver al 22 a ver qué se hace, le toca el 40, al 24 a él a él a él, a él, a él, a él, a él busca el vuelto, que se la devuelvan que se la devuelvan ¡Oh! Yo les dije que el 22 es mi pollo. Qué golazo, eh. Un golazo. Qué golazo, porque fue por abajo entre las, entre las piernas. Ataca, para empatar, falta. No había lugar para, no había lugar, la verdad que no había lugar para tirar. Falta y me parece que tarjeta amarilla para quién? Para el arquero, arrancamos bien, arrancamos ganando el estadio 1 a 0. El 22, en mi recuerdo visual, es un penal. El 10 se lo tira, a ver cómo tira. ¡Gol! ¡Empato! Empato. Esto es así: es ataque y hacer el gol. Ataque y haces el gol, va vale, la toma el otro y ataque y te hace el gol. Eh, las distancias se empiezan a ver en la medida de que no podés concretar es algo sencillo, pero es así y aparte que van tomando velocidad entusiasmándose, ahí la tienen de vuelta está planteando el ataque de Urlingham sobre el territorio de comunicaciones se anima después le dice que no, a ver, qué pasa que penal penal para Urlingham Ver ver a ver, a ver, ¡Gol! El número 22 de vuelta, 2 a 1 Y ya arranca, arranca comunicaciones 2 a 1, arriba el estadio Buenas tardes a todos los que nos están mirando Agradecidos de que nos sigan Y que en realidad estén siguiendo al estadio El equipo de handball Municipal Como siempre, estás bien, estás en tierra de deportistas Estás en Urlingam, municipio de Hurlingham, Cerca siempre, siempre cerca A ver qué pasa con cómo que bien que juegan, ¿eh? ¡Opa! ¡Se le escapó! Bien, bien, bien, Perdió la oportunidad de convertir y de empatar. Burlingame. Va la, por a la, a la distancia. Ahora Burlingame va a tratar de hacer ventaja de dos. 22 con la pelota. Se echa para atrás. Tira de vuelta. Ahí va. Falta. Pelota, sigue la pelota en posición de Burlingame. Como le dijimos, si lo querés, querés ver a, a tu equipo favorito, querés ver al handball de Burlingame? ahí está, te venís acá, Pedro Díaz 1500, tomás el nudo de Silonda, Pedro Díaz 1550, lléveme jefe, por favor, que esté apurado, se quiero ver el handball, ataca a Burlingame, ahora ¡Oh, rebota, 2 a 1, sigue arriba Burlingame, ataca comunicaciones, con todo, gol, ¡Oh, oh, oh, oh, oh! empato. empató, ya está, Urdina con la pelota, va y viene, va y viene el juego, se la va a jugar el 22, da de vuelta a 24 la pica, da de vuelta, intenta manotearle la pelota, pero no pueden, el 40 está girando el 26 al 24 y al 22 y vemos qué pasa, bastante gente, para así un domingo a esta hora hacen circular la pelota, buscan dinamismo. Opa, falta pelota en posesión de Hurlingham. El partido siendo, quedando 24 minutos, 42 segundos. Están empatados en dos. Pelota en posición, del local. A ver, a ver, a ver, a ver. La taja. Y si ahora la posibilidad de salir adelante la tiene Comus Tiene que concretar el gol. El 5, El 10, a ver, la tira cruzada. pasó nada siguen empatados en dos a ver eso es gol 3 ¿eh? ¡Gol! ¿No? Sí, a 2 hurlingham 3 a 2 hurlingham ataca comunicaciones se agarra por la punta derecha con el 5 el 17 a ver qué hace el nene este este pica pica y empata Empata y la chata, y en el aire ¿qué manda el juez. Pelota en posesión del local, ya en territorio de comunicaciones, enfocados totalmente con este partido. Muchas gracias por vernos. Que terrible que es la humedad, pero no importa porque qué Europlan es el lugar que vos tenés que ir para buscar las placas antihumedad que están ahí en roca sí si lo conoces en roca y allá en roca pero cómo así pero dónde van a decidir en roca igual? va que va que quién quién quién quién quién se decide a ver a ver a ver a ver qué pasó qué pasó no pasó nada y ahora Como tiene la oportunidad de salir adelante están empatados en tres están empatados en tres intenta buscar muy hábil pelota en posesión de comunicaciones Gracias, gracias a todos. ¿Qué les podemos decir por vernos, por estar ahí? En realidad, les pedimos que acompañen a los equipos y a los deportistas y a las deportistas que juegan en Hurlingham. Eso les pedimos. Nosotros simplemente lo promocionamos. Hacemos que ustedes se enteren. Ah, mira, está jugando el equipo de Hurlingham. Qué bueno, porque Hurlingham es tierra de deportistas. Ataca, comunicación, se la roban. Pero me parece que todavía es pelota de comunicaciones. ¿Vos qué opinas, Federico, de todo esto? ¿Cómo lo ves el partido Es un, partido, es un partido muy trabado. Eh, va a ser así hasta, hasta el final del encuentro. Hasta el fin de año va a ser así. Todos los partidos de handball con el estadio van a ser a toda velocidad. A ver, a ver, a ver. Muy bien el arquero, se la vio, se la vio venir, lo cubrió, siguen empatados en tres. Arranca desde atrás. Ese juego muy, que... buena, muy buena atajada del arquero de Urlinga. Muy buena atajada Lo vio, eh? lo vio, lo anticipó. Lo anticipó y se dio cuenta cuál era la dirección del balón que venía de la mano del jugador de comunicaciones. Ahora la pelota está en poder del estadio. Vamos arriba a Vamos, vamos. Empiezan a acelerar. ¿Quién va a tirar? Digan ustedes, hagan sus apuestas, señores. ¿Quién quiera? Si la tira este en 40, el 22, que lo tiene a la derecha. Falta a ver, creo que es un penal que tira el 22 de vuelta, a ver con qué suerte estamos, están empatados en tres, 21, 21 minutos, 20 segundos para terminar este partido, vamos, vamos, ¡goooool! ¡Oh! Con el 22 directamente al banco a descansar un poco, haciendo un esfuerzo, un despliegue deportivo muy bueno, como dijimos... Lo recordamos de la otra época como un jugador temperamental, como un jugador que viene acá a competir y no viene a chiviar. Comunicaciones es un gran equipo, tiene la pelota en su poder, el 5. A ver quién, quién, quién, quién, quién, quién del 17 desde hoy. Este es el que le gusta definir. El 5 quiere tirar. No, no, no, no la perdieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amarilla. Y el arquero le dice, ¿a mí? ¿A mí? ¿A mí me cobrás? ¿A mí que te invité un asado? ¿A Pero, mí me, me, me querés sacar la amarilla? No puede ser. La pelota en poder de comunicaciones. ¿Ese es que es un ZZ? El 27, qué número raro. Este es 22. Acá dice 27, no se ve claro. Es este, el 27. Vamos a ver qué hace. 5 a 27, circulando la pelota. Comunicaciones. Están, está ganando el local 4 a 3. Está, quiere empatar en esta jugada Quiere, la quiere, lo que busca El 27 se rebaló No tiene, no tiene espacio No le dejan espacio Se le pasa la pelota El juez hace una serie con la mano, la pierde La pierde, va para atrás, ataca de vuelta Comunicaciones con la pelota, quiere desbordar El 10, la tiene Se agarra, gol. ¡Oh! empató Comunicaciones Lo bolazo, bolazo. Lo buscaron El que busca siempre encuentra están empatados en cuatro, faltando 20 minutos, menos de 20 minutos para terminar este primer tiempo. Empatados en cuatro, como le dije, la pelota el poder del estadio. Y después de este partido, cuando vean el video, saludamos con un cariño impresionante a la gente del estadio, cuerpo técnico, jugadores, deseándoles lo mejor, ¡GOL! 5 a 4, arriba, arriba el estadio, otra vez. Y Mariana me mira y dice, ¿qué hace este? Transmitiendo handball como si supiera y no sabe nada de handball. ¿Qué le vas a hacer? Es la magia de la televisión, que todo lo puede. Como dijo el otro día en un reportaje, Lalo Mir, a la televisión, dijo, Ay, hay un montón de tipos que me parecen payasos, el que no es un payaso es el número 5, de, de, de comunicaciones que metió un golazo, que empataron 5 a 5, ahora la pelota en poder del estadio, se revolean falta, sigue la pelota. En posesión del local y cómo me divierto, Federico, serio, como perro en bote, viste, una tormenta, el perro sentado así. Decí algo, Federico, algo, decía. Cuando estás apurado y querés que empiece temprano el partido y te dicen, empieza 6 y 20, y vos tenés cosas que hacer. Y decís, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Transmito claro. el primer tiempo y me voy? No, andate, yo transmito todo, vos si querés andate, yo te paso a buscar después. Fede, si vos tenés algo que hacer, te, te pegás el palo, viejo, te pegás el palo, y yo me quedo acá, bueno, dale, porque esto está emocionante, la pelota va y viene, están empatados en 5, 18 minutos, ay, oh, agarra justo el 24, sigue la pelota en posesión del local, espero que ustedes se estén divirtiendo, yo me divierto un montón, la. ¡Golazo! el 22, el pollo de la hora de Burlingame, bien que juega el pibe. Se la picó, se la tiró de cotele. A ver, a ver, a ver cómo empata. Muy bien. Muy buena. Calidad. Este ya hizo el mismo gol tres veces. El, el 22. número el 22 de Como tiene su estilo. Los muchachos 22, el 22 en, en Como y el 22 en el estadio. A ver, a ver, a ver, el 24 sí, sí. ¡Uh! 7 a 6, el estadio arriba va y viene, va y viene si el que ataque tiene que hacer el gol porque quedan desventajas hasta ahora la diferencia de tan solo un gol no pasó nada no pasó nada, nada, nada, nada no fue, sigue arriba el estadio, la pelota, pero no le paga y se va para Siete 7 a 6 a 16 minutos a ver, a ver minutos, si puede sacar ventaja de dos. vamos a ver qué es lo que loco Uy, la alarma del auto loco ah no? Minuto minuto, min, pedido por minuto pedido por Úrningham Minuto pedido por Urlingan, Están charlando y el, el profesor Martín Martín Biscovi debe decir A ver muchachos vamos a pensar un poco Vamos bien pero vamos a pensar Jugador, el técnico de Úrningham Ha sido jugador de handball De reconocimiento Porque lo vemos que se conoce Con todos los cuerpos técnicos De todos los equipos que han jugado Él mismo ha sido jugador eh, creo que también por ahí me equivoco pero jugador de selección gran experiencia, hemos visto los entrenamientos que vos decís son del fin del mundo entrenamiento de arquero un día los invito si les gusta este deporte que vengan a ver el entrenamiento de arquero se ponen el, el arquero del arco ¿no? obvio dirás vos, después en fila india como ese tipo cada uno con una pelota y van corriendo y todos a la misma vez le tiran pelotazo al arquero es ...para practicar reflejos y demás... ...una cosa de loco... ...y otra cosa que me gusta mucho... ...son algunos ejercicios que hacen de ubicación... Eh, ...de tiempo y espacio... De que ...el tipo sabe, medio de memoria... ...empiezan a jugar... ...y donde se pasa la pelota... ...el otro tiene que estar... ...no puede ser que no esté... ...y yo insisto, y en bromo a los, a los DT de futsal... ...de que está bueno ese entrenamiento para el futsal... ...para la ubicación... ...simplemente ubicación de jugadas... Y ese tipo de cosas. Seguimos acá con el detalle, el 22, el pollito. Los 22 de los dos equipos, como dice Federico, están son los que, lo que manejan los goles, hacen goles de calidad. Y el 5 de comunicación. Y el 5 también. Ahí, ahí el... El del partido. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ay, sí, sí. oh, oh, pegó en el, la base del palo! Y este le retrasa la salida... El 29 de Urlingan le retrasó la salida, ataca comunicaciones, están arriba el local, 7 a 6, el 5 le pasó por arriba. Eh, la Quería pasarse el 22 para que el 22 haga el mismo gol que hace siempre. Es la jugada que tiene comunicaciones, che, es la única. Che, loco, <risa> te lo estamos diciendo desde acá, no te diste cuenta, pibe. Lo vio si lo vio Federico, lo tenemos que ver todo. Si lo vi yo, que no sé nada. Si lo ve vi... y, si yo, y yo, nosotros no sabemos nada más de esto, pero... Que la piloteamos bastante bien, ¿ha visto? bastante bien, porque es el entusiasmo lo que a mí me gusta, hacemos una mezcla de decir, bueno, ¿qué le va a hacer tantas cosas al pedo? De decir, no, ¿cómo vas a decir esa palabra? estamos con Urling y el 22, con el 41 el 28, tiene una gana en el aire, se la pese, la reclama el juez y el juez le dice, no no te compro nada, ataca comunicaciones que intenta empatar porque Hurlingham está arriba por 7 a 6, a los 15 minutos 24 qué van a hacer, qué quieren hacer el 17 va a definir el arquero muy bien, de vuelta bien el arquero medio quedó ahí medio caliente, como que le dejaron solo pero la primera respondió perfecto pelota del local Va bajando el sol, se va llenando de gente atrás. El, el parque que rodea al microestadio, que está lindísimo. Mirá, mirá, mirá, mirá qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Oh! El, el 28 de Burlingame también, muy bueno. El 28 sí, aparte viene pidiendo, pidiendo pelota. Dámela, dámela que yo tiro. Y el 27, el 27, el 22, ¿dónde está? Que es un peligro allá, en la esquina, como dice Federico. El 22 está allá, esperando a ver que le tiren la pelota para hacer la que sabe hacer. A ver qué sucede, el 5 están pensando, se miran y dicen ¿y ahora, ¿y quién la define? Y se tiran y tratan de cruzarla. Uh, la cruzaron para el 22, a ver. A ver. A ver, Mirá, mirá. no me diga que la hace de vuelta. Otra vez. Otra vez. ¡Otra vez! Eso, eso, Federico, te felicito la observación que hiciste. Muy buena. Anticipamos. Ahí, Ahí, Ahí voy abajo y le digo. Cuando vos te vas abajo y cuando ve que va a agarrar la pelota, le decís algo, algo que no se puede repetir en micrófono. Eso no se hace Eso porque sos futbolero. ¡Ay, te la quitó! Y te la quitó el 22 Justo, justo este, mira, ¡Bien el arquero! Muy bien, bien muy banquero. bien porque fue una pelota robada de comunicaciones a través del, de, del ataque de Hurlingham. Entonces comunicaciones ahí tenía dos chances de, de meter gol, digamos. Claro. Señores, están empatados en 8. ¡Gol de Hurlingham, al 24! ¡Que lo marcó Federico! Sale con toda velocidad el número 10, que es peligrosísimo también el 5. Quiere agarrar el rebote de los frenos. Falta vuelta sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. gol ¡Gol! ¡Le sacó distancia! ¡Ahora el estadio está ganando 10 a 8 al equipo de comunicaciones! Ese estuvo bueno, ese gol, porque vamos de vuelta Fue Dale. un ataque de comunicaciones Fue un ataque de comunicaciones que robó Burlingame Y ahora Burlingame está ganando por 2 Es la primera vez que Burlingame gana por 2 en el partido Faltando 12 minutos para terminar el primer, el primer tiempo. Se la roba, opa. Falta pelota sigue en posesión la ayuda. Levantarse amablemente se la da el 10. Entonces se juega todo el 10. ¿Qué pasó? cancha mojada. pero está en posición de comunicaciones, el 27 al 5, el 22 cambió de lugar se está cambiando para el otro lado porque claro, porque ya lo están esperando y te empezaron a jurar, mi vida, jugás todo el 22 de comunicaciones, jugás, es un infierno pero medio que se repite, a ver, a ver, a ver ¿qué pasó? Sigue, comunicaciones con la pelota el 10 al 5, el 22, ahí entreverado, cambió de, de lugar, el 5 repata, afuera, arriba, nada, nada, agua, dijo uno, la batalla naval, 10 a 8, gana, Burlingame, gana, el 24 con la pelota, la pica camina a la cancha, el 22 entra otra vez, faltan 11 minutos 14, es un, sería un buen momento, un buen momento para estirar las diferencias. Buen momento señores, si estamos acá, mira si fuera automovilismo, entonces decís, qué linda motorización que tiene este equipo. ¿Cómo nos gustaría el 22? Se la tiró de lejos, ¿qué pasó? Falta, sigue con la pelota, el local. 41-24. 22 está ya mirando, a ver si se la pasa, sí, se va acercando, la va a tirar y él, él, él, se tiró, ¡Gol! 11 a 8 desde acá, se ve perfecto, entró por un ángulo por el costado izquierdo del arquero, comunicaciones, trata de responder a toda velocidad para achicar distancia, porque se le escapa a Burlingame. pica, pica, pica, dos, dos, ¿El juez es peronista o está marcando 2G? ¡Viva <risa> Perón! dice. Estamos acá en el microestadio, ¿en dónde? pues estás mirando? Si sí, yo no me acuerdo. Pedro Díaz, 1550, sí. Urlinga, municipio de Urlinga. Cerca, siempre, siempre cerca. ¿Cómo que no? ¡En tierra de deportistas! uno de los deportes que más se está desarrollando en el ámbito municipal, piden agua se la dan, nadie el 22 se le rebotó en la mano, no pudo ejecutar porque le rebotó la pelota, la tuvo que agarrar en dos tiempos, el 27 está buscando si la dan al 22 para que repita y se perdió, y te fuiste y se fue pelota en eh, poder de comunicaciones el 5, el 22 posicionado allá, se le escapa no, complicada la cosa, gol 11, 11 a 9, dos puntos de diferencia, que en estos partidos de handball son importantes. En la cancha 28, 22, 24, 25 y 58 y el 42 empiezan a hacer girar la pelota, veremos qué es lo que tienen planeado, quién va a definir, quién va a atacar. Toma la voz, dame la mí. Seguimos enfocados en ver el partido. A ver qué es lo que pasa. Con debilidad le tiró con una galletita. Ahí sigue en posición de comunicaciones hacia el área de Ullingham El 22 intenta no. Ya no le salió. Muy buena la jugada que hizo. Se la pasó. El 7 que grita el gol con todas sus ganas, el jugador de comunicaciones y estamos 11 a 10. Faltan 8 minutos, 24 minutos para que finalice este primer tiempo. Desde acá de Pedro Díaz, 1550, en nuestra casa, el microestadio municipal de Urlingan. Urlingan, siempre cerca, cerca, siempre en tierra de deportistas. El 22, ¿cómo juega, te pido? A mí me gusta, a ver, a ver, a ver, a ver qué hacen. Se metió, se metió en el lío, se metió en lente el a ver el 28. ¿Qué pasó? ¿Qué cobra? Pidió tiempo, comunicaciones, digamos. Penal para Ultima. El 22 con la pelota. Estamos 11 a 10. Sagrandol, ¡Ah, marcador, qué bien que juega. Efectivo, muy efectivo. Tira y a descansar un poco al banco. Muy efectivo el 22. Estamos 12 a 10 con 2 puntos, como dijo Federico. En este momento se siguen manteniendo esa distancia de dos goles. ¿Cómo ves el partido, Federico? No te rajés, Federico, no te rajes del lado de tu papi. No, no, bien, bien, bien, bien, bien. Yo ya dije, está muy parejo. Hurlingham pudo sacar ventaja de tres, ahora se recuperó bien. Comunicaciones. Ahora volvió a sacar ventaja de dos Hurlingham. Y en esta, en esta es donde Hurlingham tiene que defender. se juega a reloj corrido no como el futsal que se va parando faltan 6 minutos 58 le corre el tiempo a reloj prendido, a reloj prendido. ¡Oh! juega bien ese el 7 ese que hace los goles que lo grita, ese juega bien ese de comunicaciones, el buen definidor ya lo vimos definiendo le, le gusta cerca de la mitad de la, del área se va acercando gente a saludarnos hasta acá arriba Ya sé cómo anda, todo tranquilo. A ver, a ver, a ver. La picó. La recuperaría el 22. ¡Golazo! Golazo 13, a 11. Vamos arriba a Burlingame. Ahora ataca comunicaciones que dice Peto Loco. No le puedo limar nada. Que enseguida me meten un gol, la pierde. No pierde y el otro octava la pelota, pelota. sigue en ¿eh? poder de comunicaciones como yo lo dijo yo agarran se revolean, se retuercen se tiran de un lado para el otro, otro pero siguen jugando ah, el 22 la agarra, 27, 13, a ver este, ¿qué pasa? van a buscar bueno, con el 22 y otra vez, y otra vez, no pasó nada, sigue 13-11, La pelota, a ver si aumenta, a ver si aumenta, ¿dónde estamos? Buscámelo acá, nene, 41. Ahí tenemos toda la jugada completa, en ese punto 22-40. 28, 58 Sigue ganando el estadio 13 a 11 Faltando 5 minutos A ver si aumentamos la diferencia El 22 la agarra en un tiempo Sin rebote y la quiere, y la quiere, la y la busca Y ¡Ay, pegó en el palo La pelota se fue afuera Pero sigue ganando a toda velocidad Avanza Comunicaciones, en el primer tiempo, intenta bajar la diferencia, afuera, la perdió sin hacer nada, le dice que espere, tiene más experiencia el número 3, su jugador de experiencia le dice, bueno, bajó un cambio, 22 de vuelta a la cancha, vamos a ver qué pasa, 4 minutos 22 para terminar este primer tiempo, gracias, Salud en el vasito. Bueno así no tengo que tener la... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que agarre la cámara. Que agarre la cámara, que tenga la ¿Que quiere que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Qué lindo este ¡Qué para nosotros ¡Qué lindo! como transmisión por el hecho de acompañar a este primer equipo del handball de Urlingham, el estadio, así se llama, y que ellos estén comenzando este primer tiempo de esta manera, ganando, jugando bien, jugando contra un equipo que no te regala nada, que es un gran equipo, el equipo de comunicaciones que reacciona rápido, que tiene varios jugadores muy rápidos y con muy buena técnica y con un buen despliegue. Pero Burlingame está sorprendiendo por la efectividad en la oportunidad de tirar al arco y convertir. Ahí lo vemos a Martín hablando con todos los muchachos. Acá también mostramos a la gente de comunicaciones que aprovechan el tiempo y vemos el público bastante, bastante público sí, que viene, pensando ¿No? que es domingo ejemplo, pensando no, no, la hora no, que es y pensando no, la calor no, no, no, no, dijo uno que hace si, si el a Fer y ya, ya está todo bien, rango, la ya charlaron es? ¿Por eso? Por ejemplo, la pelo pelota en, en poder, de poder de comunicaciones gracias ahí está, muy amable estamos, estamos con todavía jugador de la tercera del triangulito con todavía jugador de la tercera, te gusta? es lindo el handball, viste? Sí, sí, gusta, viste cómo se revolean? Me caga la se caigan a la pala, mira si el futsal te agarran así y la camiseta te revolean para cualquier lado lo he echan he <risa> bien, es un golazo gol de comunicaciones 13-12, faltan 3 minutos arriba Urgan el 22 de vuelta 28, 24, pico, se la entrega, mira hacia atrás, está mirando, buscando alguna indicación especial. Muy buen equipo del estadio, muy buena combinación, muy buen juego. Muy buen juego, para los dos, ¿eh? los dos estamos disfrutando de un gran partido. A ver, a ver, a ver, 24 tiene la pelota y ¡se te po! Siga, siga, a veces juez, y no, no, no. ataca 13, 12, es si de una, de una, faltan la... pocos ¿Ya? minutos. Ah, en cambio si yo tengo un viejo, de la comisión, que vamos a hacer matinés, y que, es que ganan para unos para pesitos, y, y el viejo obviamente que también gane, ¿entendés? A ver si la suda tuvo ahora que, que estaba arrancando el cero también, sí, sí. la suda, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, además. A ver, yo quiero pintar la es un penal la yo quiero acá, Busca ya. empatar el partido Comunicaciones Gol ¡Ah! Empató ¡Ah! ¡Ah! Empató ah! Comunicaciones Faltando ah! dos de la de la minutos para terminar Este primer tiempo la, la... La, la, la pelota En poder del local Nosotros estamos transpirando acá que estamos parados, lo que debe ser. para los jugadores. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! 14, otra vez arriba. Falta un minuto 53. Se ataca para empatar. Se un poco. Pumba. Muy bien el arquero de ordena. Muy bien de vuelta. En el mano a mano. Qué bien que cierra las pelotas. ...muchas gracias a todos los que nos ven... ...y que como digo yo... ...a través nuestro en realidad... ...están acompañando al estadio... ...nosotros lo que tratamos de hacer es difundir... ...esta actividad... ...que como ustedes verán vale la pena... ...difundirla juegan ...con un nivel muy bueno... ...esto es recién el comienzo del año... ...el comienzo del torneo... ...el 22, el pollo de la casa... ...a ver, a ver, a ver... Intenta dar no pueden... ...a ver... ...muy buena tapada... Por el arquero de comunicaciones al 14. Arranque, le grita de atrás el arquero desesperado. Porque falta menos de un minuto para terminar. Gol. ¡Oh, empataron. Empataron sobre la raya. Sale rápido. Faltan 49. 40 segundos para terminar el primer tiempo. Luego de terminado el mismo, cortamos la transmisión y volvemos en 3 o 4 minutos. ¿Cuándo termina? A ver qué hace, si puede desempatar, si puede desempatar. con el cierre. Quedan 20. Oh, oh. Queda en poder del local. 14 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7. Bien muy bien el arquero, otra vez eh. Muy bien Dos segundos, un segundo Terminó el primer tiempo Terminó el primer tiempo Cinco minutitos, diez Y volvemos, que ande todo muy bien